Tu... diluvio nos persigue por detrás, 60 kilómetros por delante. Mañana, 6 de la tarde, pistas de la Marbella en Barcelona. Hostia, venid a recibir al jabalí, putralí, chapalí, Mufali. Mo hoy mojalí, mojalí porque voy empapado y a todo el equipo. Y a... venga, ahí, todos contra la ELA. Y todos también un poco de celebración mañana 6 de la tarde, os esperamos a todos. ¡Apla! Uh, nunca no, pero casi nunca, perdamos la ilusión. Venga. que no, los Ya no pica, ¿no? y si quieres cuando ya ya cuando estés ya comes el típico vídeo creo de 25 segundos o así. Esto... Realmente... señores mucho frío 220 kilómetros quedan otros 60 <ríe> enfócale pa' ahí mira, mira es que si nos pilla esto bueno pues eh, ahora la cuestión es uh, pasarse el frío como sea para hacer estos últimos 20 kilómetros y... Y ya está, y mañana último día de, de la locura esta, nos quedarán correr 84 kilómetros y listo. ¡Ulala! Uh, uh, espera, eh, que voy a terminar. Espera, espera. An Antes he tenido la paranoia, que me atracaban, me robaban. Y se llevaban el teléfono y tenía que hacerlos otra vez. Te lo juro, eh, que lo he pensado. Y digo, no, no, no. no. Había momentos que decía, no quiero ni llorar, no quiero ni seguir, no quiero ni parar, no quiero ni moverme. Y, hostia, cuando iba haciendo todo esto, iba pensando, qué puto sentido tiene, vete para casa, al final, si esto qué sentido tiene, y me acordaba otra vez de lo que me decía Juan Carlos, que decía, hostia puta tío, Valentín, mientras puedas hacer cosas, hazlas, hazlas, y no dejes ni una por hacer, porque yo ahora que estoy como estoy, no me arrepiento de nada de lo que he hecho, y en todo caso, me arrepentiría de cosas que he dejado por hacer, pero he tenido una vida plena, he disfrutado, me lo he pasado bien, he hecho todo lo que quería, o sea que... Todas aquellas cosas que se te pasen por la cabeza hacer, mientras puedas, hazlas. Así que todos los que estáis en casa, ahí, tumbaos en el sofá, la farigola a la ma, eh, dándole a las palomitas y a la pizza y tal, que... me cago en diez, levantar y hacer cosas que igual llega un día que no las podéis hacer y entonces ese día de lo que os arrepentiréis es de no haberlas hecho.